Eh, no reconocemos el alcoholismo como una enfermedad crónica, que es lo que es. Pensamos que es un vicio, que es bueno, una cosa que pertenece al ámbito privado del paciente. Y entonces, bueno, pues somos más fácil cerrar los ojos porque no sabemos cómo manejarlo. Manejamos muy bien lo que es la parte de problemas biológicos, la parte bio la tratamos bien, pero la parte psicosocial pues la dejamos de lado. Yo lo que puedo aportar es mi visión y mi reflexión como enfermera y deciros qué es lo que veo en el hospital, qué es lo que se hace en el hospital y qué es lo que creo que se debería hacer, qué es que eso veo en la jornada. Y me gustaría que eso no contayera en saco roto, que a partir de ahí pues, hubiera iniciativas del hospital, pues, con Aervi, con vosotros, de unión y que asegure de alguna manera el tratamiento de diagnóstico el de todos los pacientes alcohólicos al margen de las consecuencias biológicas por, las que, por el motivo que acude a ingresar en el hospital. Y, y nada más, entonces, bueno, pues el viernes en las jornadas, pues hablaremos del tema y veremos qué es lo que vamos a hacer los profesionales.